...en directo, desde Murcia... ...centésimo, nonagésimo, segundo día seguido de protestas... ...debido... ...al muro... ...que está partiendo la ciudad en dos... ...y al paso del corredor del Mediterráneo... ...que entre otras cosas, transporta mercancías peligrosas... ...esta mañana, están, han estado reconstruyendo de nuevo... ...el muro que fue derribado... ...siguen con la pasarela, la obra continúa... ...y la gente no se rinde... ...la gente... ...sigue viniendo a las vías cada día... ...cada día... ...192 noches seguidas... ...192 noches seguidas... ...aquí en las vías, en Murcia... ...más de seis meses de protestas... ...más de seis meses de protestas seguidas... ...y como siempre... A un lado las gentes y al otro lado los agentes. ¿Eh? Aquí tenemos a la vecina reivindicativa siempre, siempre. Toñi, que nunca falla, nunca falla. Aquí está, buenas, Pepe. Aquí estamos, 192 días. 192, sí. Madre mía, esto... Será este? Que... <risa> Hablando solo todo el rato con el móvil ahí con el picaquillo. Sí, porque en aquel momento no iba con un micrófono de mano, iba con un micrófono pegado aquí en el cuello. eh ¿Y Fíjate, ya somos ya una gran familia, somos una gran familia. Sí, es verdad. somos Una gran familia. No, claro, es que yo digo, ¿para qué me voy a traer un micrófono de mano si no me van a hablar? Si me, si me miran mal, ¿cómo me van a hablar? No ahora ya por lo menos esto es para que no me diga hay, no déjame hablar, déjame hablar. Pero si lo, pe si lo mejor que me decían era si era un espía, ahora era es un secreto. Pero, hombre, es que no parecía. Que sí, bueno, claro. A ver, ¿qué espía no se viene con su hermano dependiente a trabajar? <risa> eso. Es ¿Es ¿Qué espía común. no hace eso? Es lo más común. Es lo más común. No estamos acostumbrados a los espías nosotros. Claro, dice esto, tiene que ser muy sofisticado. Es bastante ya claro. estamos más puestos, ya. Ahora ya. Ahora, ya, estamos más... ya, nos hemos ya, Ahora ya. A los secretos ya los tenemos <risa> más. Ya... ¿Sí? Y el muro para arriba. Sí, sí, y el, monstruo ¿Y el monstruo este para arriba. Madre mía, no y esta mañana ya veis, eh, cuando se ponen a obrar, es muy rápido, no dura nada, ¿eh? Sí, ah. tiene Esto, tiene mucha prisa. Tiene sí, mucha sí, prisa. Eh. ¿Por qué será? El día menos esperado? El día menos esperado, el muro está construido. Ya estaban trabajando por ahí, ¿no? Esta mañana sí. reconstruyendo la parte Bien. del muro que fue derribado. Una obra y el todo el mundo viéndolo ¿qué pasa con la justicia? ¿dónde están los jueces? los fiscales no sabemos, no entendemos nada así es. no ent ¿estamos en una sociedad democrática? así es no lo, sé, no lo entiendo yo no entiendo nada ya me parece que esta democracia es una farsa a mí, y, y lo peor de todo es que tenga que descubrirlo a mi edad con mi edad que tenga que descubrir que esto es una farsa hay descubrirlo, se tenga la edad que se tenga Sí, lo que pasa es que es un poco mmm, decepcionante. A esta talla es un poco decepcionante. Tanto que nos han vendido la democracia, el, eh, los derechos de los ciudadanos, el derecho a la formación, el derecho a... ¿Dónde está todo eso? Está en la Constitución, la Constitución que la cumple. No lo sé, no lo entiendo. Pues fíjate también cómo nos engaña que dicen, llaman partidos constitucionalistas, cuando, cuando hablan que son independentistas o no sé qué, pues dicen partidos constitucionalistas. ...refiriéndose al PSOE... al Partido Popular y a Ciudadanos... ...vamos a ver, en la Constitución no pone... ...que tenemos derecho a una vivienda digna... ...¿dónde están para defender la Constitución?... ...no son constitucionalistas... ...son peseteros... Nada, nada. Solo, solo defienden sus intereses... ...y los de sus amigos... ...pero no están, no están defendiendo los, dere los derechos de la ciudadanía... ...lo que pasa es que la gente parece que nos estamos poniendo ya las pilas... ...porque ya estamos un poco cansados ya... ...de ver esto... La, la, la, los, los pensionistas están rebotando, las mujeres nos estamos rebotando, los jóvenes deberían de rebotarse, porque qué futuro les espera a estos jóvenes. Los mayores en la calle, sí. los mayores en la calle. Esto, no, esto ya la gente está un poco harta, estamos hartos ya. La sanidad, la educación, es que qué, qué falta por destrozar, qué falta por destrozar. Un país como España que habíamos salido de una, de una dictadura, ¿y dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? La libertad de expresión totalmente restringida, esto qué es? Yo estoy indignada, indignada. Además, cuando hay una, una dictadura, hay una cabeza visible, y entonces sabes quién puede ser el responsable, ¿no? Pero cuando es una dictadura distribuida, porque esto es una dictadura distribuida, es decir, aquí puede caer uno, pero hay otro que está deseando que, que está, caiga para sustituirlo. Incluso ya no es que haya uno, es que hay muchos, ¿no? Que, que tienen una red. Es, es dificilísimo. Aquí, no, aquí si dijéramos quién es el responsable de todo esto, el otro día a un político le, le, le pregunté, por aquí estaba. Eh, le pregunté si gobernase otro partido, por ejemplo el suyo, ¿podría hacer algo para que no hubiera muro? Porque yo tengo la sensación de que esto, gobierne quien gobierne, tiene que obedecer. Y ya se quedó ahí así y me cambió de tema. Ya, sí. Los políticos dan la sensación de que no son libres. Son, re son, rehenes, son rehenes de, de los poderes de, poder, de, de, de, la, de la economía... De grandes empresarios, el lobby, los lobbies, esto, y la y libertad de la, la información, lo, los periodistas igual, lo mismo, medias verdades, cuentan medias verdades, todo rasgado, todo manipulado. Y yo, yo ya de verdad jamás, jamás pensé que esto fuese así. Yo estoy profundamente decepcionada, pero profundamente. Y me da mucha, mucho coraje por la gente joven, sobre todo, porque yo más o menos tengo mi vida ya hecha. Pero la gente joven, ¿qué les espera a mis hijos? ¿Qué les espera? Pues no lo sé, vivir en un gueto <ríe> sin derecho a nada, ni siquiera a manifestarte ni a quejarte porque te multan, te empapelan. ¿Esto qué es? Yo estoy indignada, de verdad. No, Pues esto hay que contarlo porque mucha gente no lo sabe, mucha gente ve esto por mm. primera vez y no comprende cómo está, cómo está afectando lo que sucede en Murcia a la gente, incluso pues... La primera vez que se conectan, pues ven gente aquí hablando. No comprende, sí, está la policía, pero dice, ¿y eso qué es lo que está pasando? Para distinguirlo de un ambiente festero. Y son 192 días seguidos, más de seis meses en la calle, pasando frío, pasando penuria de todas clases, caminatas por estos sitios. Pidiendo algo justo. Eso es lo peor. Es Pidiendo algo que es de justicia. Que no estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo lo que ellos se comprometieron en su día, en el convenio de 2006. ¿Qué pasa? Ellos ya no se acuerdan, pues eso está ahí y eso está vigente. Entonces, ¿qué pasa? Yo, de verdad, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, solo sé que aquí seguiremos, aquí seguiremos por dignidad, porque esto ya es una cuestión de dignidad. Ya está, y aquí seguiremos. ¿Y qué le dirías a la gente de fuera de Murcia? No la de Murcia, esa después, a la de fuera de Murcia. ¿Qué le dirías tú? ¿De qué manera nos pueden ayudar? Pues yo no sé, yo creo que, vamos, si nos siguen en las redes, hay bastante movimiento, yo he visto que hay bastante movimiento, la gente creo que se está enterando un poco de lo que está pasando, y, y que yo tampoco pensaba que esto pudiera pasar, pero que le puede pasar a cualquiera, que sus derechos pueden ser cercenados de cualquier, vamos, en una democracia, jamás pensé que yo que se pudieran utilizar todos los medios del Estado para reprender a unos simples ciudadanos que están defendiendo sus derechos, jamás. Y entonces, pues que, que abran los ojos, que, que, que no es todo lo que sale en el periódico, lo que sale en el país, lo que sale en el mundo, lo que sale en el ABC, no, no, no es todo eso. Hay otros medios, como por ejemplo Cecilio, que cuentan la realidad y la gente, y, la, y escuchar a la gente, a tu vecino, al que está al lado, no es lo que te dicen por ahí en las, tele, bueno, las televisiones, aquí lo de la, la, la, la televisión pública murciana, una vergüenza, es que es una vergüenza, es una manipulación total. La verdad, vamos, yo jamás en mi vida vuelvo a comprar la verdad, así de claro. La opinión medio medio, a veces, pero es que al final tienes que escuchar, claro, está todo comprado, está todo subvencionado, pero claro, tienes que escuchar a la gente de tus alrededores, qué es lo que pasa, y las redes sociales para eso es lo mejor, es lo mejor. Las redes Entonces sociales. la gente de fuera de Murcia que comparta, comparte, que comparta mucho, sí. porque son muchos días, es mucho sufrimiento, y hay que darle visibilidad a esto, que esto merece la pena. ...todo el sufrimiento que la gente lleva aquí. Se ha condicionado mucho la vida, mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...yo jamás pensé que cuando no puedes venir te da la conciencia de que no puedes venir... Ves que aquí hay un grupo de gente normal, ciudadanos normales... ...que aquí no somos gente mala ni gente rara, somos personas que estamos defendiéndonos... ...porque nadie nos defiende, estamos defendiendo entre nosotros... ...y ya está, y nada. Que nos sigan, por favor. Gente normal. Hoy en mi barrio me, me preguntaba, fui a la farmacia y me preguntaba qué tipo de gente va, va allí a las vías. Y le dije, mira, pues probablemente pues bastante gente como tu clientela. Digo, porque tú también tendrás muchos clientes que tengan más de sí. 60, 70 años. Digo, sí, pues allí sí, sí, la sí, mayoría, mayor de... parte de gente tiene de 60 años para arriba. Digo, pues lo mismo. Digo, ¿tú consideras que son...? terroristas jubilados, porque otra cosa ni, no ra es. Ni, de, ni radicales tampoco. Además a mí jamás me ha preguntado a mí si soy de la derecha, si soy de izquierda. Aquí hay gente de todas las ideologías. Es que esa es otra. Es que no estamos aquí por una ideología, estamos aquí por, una, por la defensa de nuestros, de nuestros derechos, de nuestros derechos. No estamos aquí porque somos de este partido otro. Yo no le he preguntado a nadie, ni a mí nadie me ha preguntado nada, ni me han pedido un carnet. Eso es una tontería que se montan ellos de que somos de Podemos. Aquí hay gente de Podemos, pero también hay gente del PP. No, es así. Y lo dice muchas veces. Muchas veces. Y, y incluso hay personas que dicen, pues si han votado al PP, que se fastidien. Bueno, dicen otra palabra, ¿no? Pero me comprende Y en cambio, la gente que viene aquí, alguna del PP, lo que dice es, oye, es que yo, precisamente por haberle votado, soy el primero que tengo que salir a la calle a decirle que no me engañe. Claro, es que tienes derecho, tienes derecho a exigir, hayas votado o no hayas votado. Exactamente. Efectivamente. El si que le ha votado encima, claro, ese es el que puede exigirle tiene... más responsabilidad. Es que todavía tiene que estar más mosqueado, evidentemente, porque te han hecho unas promesas que después no han cumplido. Eso es. <risa> Te han fallado, es que es así de claro, que te han fallado. Y no puede ser, no puede ser. Y por eso, además, acostumbrado a que la gente tengamos, o sea, tendamos a culparnos entre nosotros, que hayan votantes del Partido Popular, que se atrevan. Pase, pase, pase. <ríe> no pasa nada, no pasa nada. Toda la vida en directo. Sí, tiene derecho a, a pasar por, por, supuesto, lo, por donde quiera. Y nosotros como somos educados, y, no nosotros, no, pasar. y nosotros, mira, una vez echamos un cable y otra vez lo apartamos. Y hasta el caso es que todo vaya bien. Pues decíamos que la gente que partido, vota al Partido ¿cuál? Popular, encima, tiene que afrontar el salir a la calle y pasar, a, a lo mejor, cierta vergüenza de que alguien le culpe por haberle votado. Y aquí, aquí no. en las vías, no se culpa a nadie, no, a nadie se le culpa, nadie, al no. contrario, cada cual vota a quien cree que le representa, comprendemos que cualquier persona puede ser engañada por cualquier partido, por cualquier empresa, por cualquier organización, por cualquier persona, por cualquier familiar, hasta por uno mismo, Tenemos, sí. nos podemos autoengañar, ¿verdad? Y aquí se respeta a todas las personas, sí, es sí, decir, aquí es cualquier que... persona puede venir, decir a lo que, a lo que ha votado, no decirlo... Lo que sea, ¿sí o no? Por supuesto, y por la supuesto. gente se quita un poquito de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza. Y todo el que venga será bienvenido, siempre, siempre. Da igual. Nosotros no vamos a preguntar... yo no, vamos, A mí nadie me ha preguntado nada, yo no pregunto nada a nadie. Estamos aquí con un objetivo común. Somos ciudadanos de a pie, personas normales, normalísimas. Y procuramos respetarnos entre nosotros. Y ya está. Bien. ¿Tu nombre? Está. Mari Carmen. Mari Carmen. Es un ¿Ha está estándar. Sido, ha sido, siempre. Ha sido un gusto hablar contigo. Mari Carmen, Mari Carmen, ¿eh? para que lo sepáis, para los comentarios. Luego veré lo que han dicho, seguro que estarán encantado, porque te ha explicado perfectamente bien. Es necesario explicarse muchas veces para que se pueda comprender esta, esta realidad. Hay muchísimos mensajes a los que estamos sometidos cada día y un mismo mensaje tiene que repetirse para que se comprenda. ¿no? Igual que cuando uno estudia tiene que leer varias veces una lección para... A veces, ¿no? Para poderla asimilar, ¿no? Y aquí es lo mismo. Y es importante que personas como tú lo cuenten de primera mano y con esa rotundidad y además sonriendo. Eso sí que ya, yo os aseguro que está indignada. Lo que pasa es que está indignada y sonríe a la vez. La huerta, la huertana. La huertana, que tiene una cosa aquí. los huertanos Yo soy murciana de adopción. De aquí 25 años. ¿De dónde vengo? Yo soy gallega. Anda, mira. Gallega de nacimiento. ¿De dónde? De la provincia de La Coruña, de un pueblo que se llama Porto Dosón. Porto Dosón. Porto Dosón. Lo comento porque hay mucha gente de Galicia que en los últimos días están apoyando. Yo no sé cómo han llegado hasta aquí, cómo de repente se ponen a compartirlo todo, sí. pero hay mucha gente de Galicia que lo, que lo están compartiendo. ¿Cómo se dice no al muro en Gallego? Pues básicamente lo mismo, non o muro. ¿Cómo? Non o muro. No muro. Non o muro. Pues non o muro. Non o muro. Pues ¿sabes? no o muro. Como es que yo ya me siento media murciana, porque yo ¿verdad? la de mi y vida vivo aquí. Y hablamos con la boca llena, sale un, un no o un muro, sí. un, como si estuviéramos comiendo un bocadillo. Sí, es un poco... Pero bueno, no, no, ¿lo comprendéis? Pero... ¿No allí? Sí, non, o no o muro. Sí, ellos lo comprenden perfectamente. Y buenas noches, buenas noches. Boas noites. Bo boas, boas, boas. Boas, noites. Boas noites, boas, boas noites pues. Boas noites. No, en serio, ¿eh? hay mucha gente de Galicia, yo no sé por qué. Hay mucha gente de Lugo también. Y, oye, Pero conveniente... En Galicia también hay gente enrollada, como en todas partes. No, y además Galicia también se puede solidarizar mucho con Murcia, porque las desgracias de allí también son muy silenciadas. Lo del Albia, tela. Lo del Albia, lo del Albia ¿qué? Madre mía, madre mía. Mucha tela eso, mucha, ¿eh? Mucha tela, mucha tela. ¿Los incendios, qué? Uf. A los cuatro días dejaron de hablar. Yo ya no, no sé. se sabe quién, quién fue responsable, yo no. nada. Ay, no, yo creo que no, no interesa, no interesa. No interesa hablar. No interesa. Y no le dan voz. La no le dan voz es que a la gente La gente tenemos muchos motivos para salir a la calle Muchos Muchos En toda España Y motivos para ir unos a los otros a movernos sí, y a desplazarnos Sí, sí, sí, sí, sí. apoyarnos y apoyarnos Apoyarnos como ciudadanos ¿No vamos a hacer turismo? No. Y ¿Vamos a ver una estatua que es eh, piedra muerta? Sí. Puedes hacer las cosas Porque no cosa? puedes ir Puedes hacer más cosas sí, Aprovechar, hacer claro. turismo y apoyar Pero que si siempre hemos ido a, a ver cositas Pues se pueden ir a ver mejor personas a ver, causa, a luchar por la causa. Yo, mi hija mi, mi hija tiene 12 años y últimamente me dice que no hago más que ir a manifestaciones. Y yo le he dicho, hija mía, es lo que toca. Tienes que defender tus derechos porque si no nadie te los va a defender. Así. Es así, Cecilio. Muy bien. Es así, Eso... toca salir. ...eso Le cierra un momento la puerta de la habitación y donde diga: No puedo salir. Dice: Ya te estás manifestando. No puede ser. También, también. Tiene dos. No, dice: ¿Ves? Ya te está manifestando, ¿no? Dice: Pero es que quiero salir, ¿no ves? Pues yo vivo con el muro. Dice: Venga, lo has conseguido. Como te has manifestado, lo has conseguido. Es muy importante. Hay que echarle humor, pero hay que enseñar también, ¿no? Que a veces una puerta cerrada es como aquí una calle. ¿Quién va a pensar por ahí? ...que no puedes cruzar la calle... ...¿quién va a pensar que quiere salir de la habitación... ...y no va a poder, pues es lo mismo... ...aquí lo único que en vez de encerrarnos en una habitación... ...nos están encerrando en un barrio... A mucha eh, gente, bueno, a mucha, gente. ...a mucha gente... ...montaña por un lado... ...y muro por otro... ...es... Es terrible. Ciudad, ...es terrible... ...es terrible... ...en el siglo XXI que pase esto es inconcebible... ...el año que viene... ...podemos celebrar el aniversario... ...de 30 años... ...de la caída Pero del muro de Berlín... De Berlín ir ir con a... la construida, o sea, ...con la construcción si... de este... Qué vergüenza. Tela tela. tela vergüenza, vergüenza, indignación. Vergüenza, sí, sí, mucha, mucha. Y luego defiende la marca España. Marginanme. La marca España para algunos sitios, para otros no. No sé no qué está. pasa. No sé dónde está la igualdad esa que dicen ellos, que somos todos iguales. No, no, no lo somos. Bueno, Marigambe, muchas gracias. ¿A Siempre ten aquí un micrófono, ¿eh? ¿A ti? Venga. Hasta luego, ¿eh? Bueno, ya hablamos. Porque... Yo creo que todavía no. Porque... Muy bien. Gracias, ya. Venga. Muy bien. ¿Eh? No, no, no, no, yo bien, yo bien. Bueno, estupendo, cámara. Pues hemos tenido a marigarme. ¿Tu nombre? Andrés. ¿Te muestro un momento? Oye, dar las gracias a Andrés, ¿eh? que ha estado haciendo de cámara. Muchas gracias, que aquí como veis, cada día también más gente se si nos incorpora. ¿eh? Ahí ahí, luchando. Gracias, Andrés. ¿Eh, sí? Y en los comentarios, ¿qué han dicho? Pues que hay que poner un líder y que había hay gente de Alemania. Había gente de Alemania, imagínate. Eso, Andrés, mira, aquí, fuerza, Andrés, te están mandando. Bueno, pues hay que mostrar esta realidad, hay que mostrarla, hay que hacer que la gente nos escuche, que la gente escuche a la gente. La yem a la yem, la gente con la gente. La gente con la gente, ciento... 92 días seguidos de protestas. 192 días seguidos de protestas en Murcia. No, o sea, esto y esto. Decidió maricarme el nombre más frecuente de las vías, desde luego, ¿eh? Ya hay una, una frase que es: recuérdame tu nombre y me responde y maricarme. Es ¿Eh? una cosa. Es ¿Eh? una cosa estanda ya. Gente... hostia Ah, no, yo. Ahí. Bueno. Carmen, Pepe, ha ido a, a comprarle un de cambio. No, yo te aquí un bocadillo. Yo una catalana, Jamón, jamón Serrano. Y pues nada. Yo como es que la... todavía he estado allí un montón de tiempo. La... Al otro lado yo me veníamos que haya y una barca ahí también. La que lleva una catarrana. Mira, va. Bueno. Eh, ¿Quién es? ¿Al final, ¿Has oído poner el extremo de escalera o sigue sin encajar? Eh, pues... Sí, Dani, sí, sí, pues confirma Dani que sí, la han puesto, sí, al final no, comentan aquí, ¿cómo que no? Okay. Esta, esta, esta no, pero esta creo que se refiere, creo que se refiere a la, a la escalera del lado norte, en, ah. el, en el lado sur sí que está, creo que es en el, en el lado norte. Sí, pero en el lado norte no lo he intentado ninguna vez todavía. ¿No? No. Todo mi apoyo de Barcelona, una quinga. Ma matada. Al esto. Este es más para el viento. Este si hubiera viento sí que lo, lo escucha, se escucha. Y lleva el, el soporte para cajar el micrófono aquí para tenerlo. Sí. O sea, parece que hay mucha gente, ¿no? Sí, está bastante bien. Se han incorporado más tarde de lo habitual, pero hay bastante gente. Saludos. ¿Sí? ¿El, muro? No. ¿El muro lo han terminado de poner? No, todavía no. Están reconstruyendo la parte del muro que fue derribado pero no, eso sí, la presencia policial está siendo también masiva, está siendo masiva esta mañana un vecino estuvo retransmitiendo y fue incordiado por personal de seguridad que le decía que no se quería identificar, que iba a llamar a la policía y se ve que llamó a la policía que la policía pues en ese caso dijo, si sí, no está haciendo nada malo ¿eh? Se me va. No. Sí, espera, espera sí, pues, ¿Lo colocamos? sí. Pues comentaba que una persona incordió al vecino, pero la policía le dijo que el vecino estaba grabando y que no estaba grabando las personas, que estaba grabando la obra o algo así, y entonces, pues, dejó de incordiar. Dejó de incordiar. Andrea, sujeta un momento. <tose> <tose> para ver esto, ¿dónde hay que ir? ¿Eh? Para ver esto, ¿dónde hay que ir? Esto se ve en Periscope, ¿Sí? en directo. No son... A ver, eh, ¿eh? Periscope. <risa> Peris Buscas Cecil Osea, ¿Eh? Y si no, en YouTube se publica después. Y en Facebook también. Pero ahora mismo estamos retransmitiendo en directo en, pe en Periscope. Periscope.tv barra es una página, una barra, es, es una página y, una, y una aplicación como YouTube igual. Aquí la gente se está conectando desde la aplicación y entonces lo que hacen es poder comentar, enviar, eh, enviar corazones, interactuar. Estamos preparando otra retransmisión, en este caso en Facebook. Estamos para, para que esto sea lo más visible posible. No sé qué es el temor en la obras. ¿Ocultan algo? Pues ese es el asunto, a saber lo que están ocultando. A saber lo que están ocultando. Ahora vamos a mostrar la escalera, vamos a dar un paseo por, a, por estos lugares, que lo podáis ver. sabremos. Ese, ese es el asunto, que aquí las prisas pues son muy sospechosas. ¿no? En Valladolid construyeron una pasarela y se vieron obligados a tirarla, ¿eh? a, a quitarla de nuevo. Pero claro, si la ponen es negocio, si la quitan es negocio, gana siempre, porque como se paga con el dinero público de la gente... ¿Cómo va la cosa por aquí? Pues la cosa va mal, esta mañana retransmitiendo un vecino en directo las obras, que ahora están haciendo muro y pasarela, las dos cosas a la, a la vez, para acabarlo cuanto antes. Admirable, su, su, su lucha es increíble, fuerza de Cataluña. ¿Desde Cataluña, desde, desde qué lugar? ¿Desde qué, de qué parte? ...Mariluz, saludos... ...desde Sabadell... ...se pilindra. ...pues... ...aquí seguimos... ...192 días y la lucha... ...totalmente, es, es muy admirable... ...es muy admirable... ...aquí ten en cuenta que se, jun, se juntan... ...juntamos personas de todo tipo de todo tipo de creencias ¿sí? todo tipo de creencias eh, ideologías personas que no profesan ideología alguna o creencias religiosas y aquí siguen luchando ¿eh? y aquí siguen luchando fijaos siempre la cantidad de presencia policial para proteger las obras, ¿eh? para proteger las obras, porque aquí los vecinos no cometen bandario al alguno. Ahí podéis ver esas pasarelas que van hacia, hacia bueno, esta monstruosidad que están construyendo, ¿eh? ya denunciado, pero están haciendo muros, sí, sí, están a un lado eh, continuando con la. avanzando con la obra de la pasarela. ...y al otro lado... ...están haciendo el muro... ...no para... Es, ...hoy ha sido un día... ...un día que ha habido bastante movimiento en las obras... ...y siempre los vecinos retransmitiendo en directo... ¿eh? ...siempre, esta mañana estaba Miguel retransmitiendo... ...es decir, aquí hay un vacío informativo... ...por eso es muy importante, muy importante compartir esto... ...es ¿eh? muy importante compartirlo... ...en diferentes lugares, a diferentes horas... ...igual que un anuncio de televisión se ve... En, en diferentes canales a diferentes horas pues es muy importante repetir el mensaje y ¿eh? compartirlo en grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter <ríe> aquí tenemos a Paco Carnicero 3.500 3.500 euros en multas por y una de ellas por comer pipa desafiadamente ponía en la multa ahí lo tenemos a Paco bueno Paco ya es famoso Buenas, Pedro. Pues aquí fijaos la cantidad de vecinos y vecinas siempre ¿eh? reunidos. Por cierto, hoy, hoy había pendiente que hubiera un concierto, que hubiera música. No sé si al final se ha suspendido o no. Ahí veo que están, que están llegando los viaquingos, pero había un concierto. Muchas veces los jueves hay concierto en las vías, aquí. Porque claro, esto... ...como comprenderás, sobrellevar... ...192 días seguidos de protesta... ...no es fácil... ...hay que... ...hay que... ...amenizarlo de muchas maneras... ...Cris, pues... ...¿cómo va la lucha?... ...pues la lucha... ...va a que... ...esta mañana están construyendo muro... ...han estado construyendo muro... ...y construyendo pasarela... ...la presencia policial inmensa... ...aquí ya la gente se está acostumbrando a convivir pasando, caminando entre furgones de policía. O sea, es, es una situación que, vamos, no habíamos visto anteriormente en Murcia. En, no sé, en, en décadas, quizás, ¿no? Es, es impresionante, eso sí, la gente, como veis, la gente sigue cada noche, una vez es de decenas, otra vez centenares, otra vez... Es... Miles, a través de decenas de miles de personas, pero así, ¿eh? Siempre, siempre. Y sí, sí, comiendo pipas, comiendo pipas. ¿eh? Veremos a ver si nos multan. Esta mañana, os voy a comentar, esta mañana. A ver, vamos a ver si os lo comento teniendo alguna cámara. Jesús se alimenta. No, no, no nos, no nos rendimos. Vamos a ver. Odi, Odi, un momento, sujeta a un este momento. y te sujeto. ¿Sí? Sí. tengo que hacer algo más? Vamos comida y ¿Sí? Vale. A ver, os comento. Esta mañana hubo pleno en el ayuntamiento. Odi, ¿tú estuviste en el pleno? ¿O sabes de alguien de aquí, ¿No? Yo lo estuve viendo, el Pleno, en el Pleno se votó una moción para pedir el cese del delegado del Gobierno. Delegado del Gobierno que sustituyó a otro y que a partir de ese momento la represión ha sido mucho mayor, según podéis, podéis comprobar y comentan numerosas y numerosas vecinas. Seamos claros, seamos claros, ¿eh? Hay un partido que presume de ser oposición. Que en las redes presumía de estar también de alguna manera a favor de la moción del cese del delegado del gobierno. Y ese partido ha votado junto al Partido Popular. A que ya sabes qué partido es. ...SS... ...SS... ...CS... ...SS... ...CS... ...y varios vecinos pues le dijeron... ...al concejal de CS... ...que era una vergüenza... ...lo es... ...lo es... ...a mí me da igual decir esto... ...de un partido o de otro... ...es como cuando somos una familia... Y si, una fam ...y si alguien de la familia... ...hace una estupidez... ...se le dice... ...pues aquí... ...el ayuntamiento, el pleno... ...de alguna manera... ...no deja de ser... ...parte de esta gran familia... ...la gente que no invitaríamos a nuestra boda... ...seguramente... ...pero no dejan de ser parte de nuestra familia... ...y se lo decimos... ...CS... ...da vergüenza... ...no pasa nada... ...si tú no estás de acuerdo con que se cese al delegado de gobierno, lo dices y ya está. Pasa nada. Pero ir transmitiendo un mensaje y luego hacer otra... Claro, la gente ve los plenos, alguna, pero la ve. Esta mañana incluso vecinos retransmitiendo el pleno desde dentro. Miguel, gracias Miguel. Se puede ver por internet en directo, pero Miguel estaba allí, en lo que llaman las pajareras... Ahí sentado, retransmitiendo. Entonces, esa moción no ha salido adelante debido a el voto a favor, el voto en contra de Partido Popular, de CS y de un concejal no escrito, que es de ex CS, que se ha abstenido. Que si, ¿qué es como decir, sí o no. Pues dijo, más tengo. Bueno, que lo sepáis. ...los de Murcia y los de fuera de Murcia... ...que lo sepáis... ...que luego se arropan en una bandera... ...se envuelven en una bandera... ...y parece que hay que votarles... ...porque son españolistas... ...pues ni españolistas... ...ni españolitos ...ni nada de nada... ...aquí... ...se juzga a, la, a los políticos... ...por lo que hacen... ...y si mienten... ...pues luego... ...no se quejen de que pierden votos... ...o de que... ...pues en la calle si les paran... ...pues a lo mejor... ...no le dan un par de besos y le piden un autógrafo... ...tú no comprendes eso ¿no? ...si te encierran en tu barrio... ...sales a la calle 192 días... ...y te engañan y te toman el pelo una y otra vez... ...te asedian a multas... Te dicen que están a favor de que las quiten, votan en contra o se abstienen para que de una manera u otra, tu multa siga estando ahí vigente, pues no gusta. Hoy le ha tocado a CS. El día que le toque a otro, también. Si CS quiere hablar, tiene el micrófono aquí. Esto es el micrófono del pueblo. Y ellos también son el pueblo. Ellos, los concejales, no los votantes. Los votantes son, por supuesto, más pueblo que ninguno. Y con ellos no voy. Voy con los concejales que han votado en contra. En este caso, cuando votan a favor, pues genial. O cuando votan en contra de algo también injusto, o sea, injusto, pues genial. Pero hay que decirlo. No me debo a nadie. Pues puedo decirlo, ¿Verdad? Pues y dando la cara que no me, no me gusta ponerme en este lado de la cámara, prefiero que, que salga la gente, que son realmente los protagonistas prefiero que salga la, la policía, que también son protagonistas, que también están ahí estoicos ellos ahí pudiendo estar en otro sitio y no aquí haciendo una labor mejor o descansando pero hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza, que se sepa si me he equivocado en algo, corregirme, soy humano, me equivoco. Si he dicho alguna estupidez, decírmelo. La estupidez confirma que soy humano, que no soy un bot, que, que está aquí hablando. Me lo decís. Para mí me da más libertad poder hablar sabiendo que tú estás ahí y que me vas a corregir si he dicho una barbaridad. Pues, que sepáis que la moción para el cese del delegado de gobierno no ha salido gracias a los votos en contra del Partido Popular de Ciudadanos, de CS, porque Ciudadanos son los que están aquí. Igual que se dice PSOE, pues se dice CS. Y de un concejal no adscrito que era de CS, que ahora será de otro partido que, que están creando, ¿vale? Pues, hasta aquí. Continuamos y vamos a entrevistar a la gente. Vamos. Y con la música. Hay que decirlo claro. Hombre, esto no ha salido por lo que no ha salido, Que no hubiera servido porque eso no es... Pero oye, sirve para retratarse cada uno y para que sea... Vamos, de qué pie coge y qué apoyos tenemos. Hay que hablar claro. Claro Yo... Me da igual sí, si lo dice un partido o lo hace otro. Claro, este caso, que sepan público. que sepan que igual que aquí hay cámara y nos ve, pues el pleno se ve por internet y nos vemos. Y nos vemos. Venga, las dos banderitas. Venga. No, no, no, vamos. No, que hay que mostrar que luego la gente se conecta. Claro, claro. Pues... Si he dicho algo incorrecto, avisadme, ¿vale? Pero aquí hay que hablar claro, hay que mojarse, hay que mojarse. No al muro, cantando los viaquingos. Vamos, va para allá. Ven ok. De Madrid, los suame a los Los viaquingos, 192 días seguidos, y la gente, y, la y los agentes detrás, y el muro, y la pasarela que debe caer. No queremos que haga el muro. Sí, pero es que aquí resulta que. La mayoría somos mujeres. Tú lo sabes, la mayoría son mujeres, mujeres. Muy eh. mujeres, chiquitillas, pero muy mujeres. Mujeres, ahí, ahí. Gracias, Cecilio, por hacer que sí, estemos tú aquí. Eres Gracias a ti. Y tu compañero. Liante, liante. Bonanita tutón. Desde Murcia. Els los Aquí ya llevamos 192 noches, nos encierran en el barrio. nos une <música> Cataluña a Murcia Murcia a Cataluña <música> Costa Rica con Murcia Murcia con Costa Rica Sergio si veo a Charo se lo digo <música> Ahí tenemos las vecinas, ahí está Charo, la policía y el muro, el himno. ...todos y todas. Os mandaré la letra, os la mandaré... merece la pena ser compartido, ¿eh? Lo que no se muestra, no existe. Ojos que no ven con la gente que no siente. Ojos que no ven, gente que no siente. Hay que compartir una y otra vez. La yem a la yem, la gente con la gente. La obra es un desastre. vamos ¡Furcia! ¡Hey! ¡Soterramiento ya! ¡Ata de me ¡Hay muchos a luchar! ¡Juntos y juntas a luchar! ¡Siempre! Vamos a parar, así es Soprano, Sergio. Nuestra Carmen no está hoy. ...en esta histórica revuelta de la huerta... ...porque los murcianos y las murcianas nunca se rinden... Vamos a cantar allí, de Sabadell, De Belindra, vamos. No, muros, no. No, no, no. No, no, no, no. Esto es Murcia 2018, la gente no quiere muros. No, no, no, no. No, no, no, no. Murcia no se parte, comparte. Murcia se comparte. 192 días, ¿eh? seis meses seguidos, más de seis meses, aquí en la calle, aquí en la calle, más de seis meses. Y aquí seguimos, con los viaquingos. ¡Vamos! Seis meses seguidos de protestas. lo vi Están mencionando al ministro de la Serna y al delegado de gobierno Adiós Bernabe. Hola de la Serna Hola Bernabé Asuste 192 días, eh, 192 días aquí, los viaquingos, que ya han creado, han creado ya un, un folclore con, con, con las versiones de las canciones, ¿eh? del Mediterráneo, desde luego, de luego, ¿eh? 192 días aquí porque la gente no quiere muros, tú te imaginas que te obliguen a salir de tu casa, ...seis meses seguidos, todos y cada uno de los días... ...para que no te encierren en tu propio barrio... ...eso están haciendo aquí, eso tiene un nombre... ...se llama violencia institucional... ...y no nos vamos a callar... ...se llama violencia institucional... ...si sí, esta mañana en el pleno, Lulú, en el pleno de Murcia... ...se hizo una moción para solicitar el cese del delegado del gobierno... Y Ciudadanos, CS, porque los ciudadanos son los que están aquí, votó junto con PP, votó junto con PP, para que el delegado del Gobierno del Partido Popular siguiera, siguiera adelante, haciendo todas las tropelías que está haciendo en Murcia a los vecinos, que llevan más de 40.000 euros en multa. ...más de 40.000 euros en multa... ...en serio, consideras... ...tú que estás viendo esto... ...que esta gente... ...esta gente, está aquí... ...que en el peor de los casos... ...lo que hace es comer pipas... ...comer pipas... ...y que lleven... ...más de 40.000 euros en multas... ...porque se quejan... ...reclaman que... ...se quejan de que no quieren muro... ...y reclaman vivir... En un barrio sin muros. Vamos. Resistiré, vamos, vamos a resistir. Vamos. Y en Cataluña, en Murcia, en todos sitios. ¡Resistiremos! ¡Resistiremos, pueblo murciano! ¡Resistiré! ¡Resistiremos! vamos a resistir, vamos a resistir todo lo que haga falta ¿Qué son seis meses más resistiendo si ya está llegando el buen tiempo está llegando el buen tiempo y las fiestas en Murcia totalmente Murcia llora de muros totalmente ¿Cómo me cuidáis? Vamos a aguantar y resistir lo que haga falta. Con Murcia se han equivocado. Con Murcia se han equivocado. No sabemos qué será. No sabemos si será el tristófano, la vitamina C del pimiento. Pero aquí en Murcia la gente resiste. La gente resiste. Sergio, desde Costa Rica. Buena nit a nosotros. Bu buena tarde, Pertú. Nuestro murciano de adopción, que lleva desde el 13 de octubre. ¿eh? Sergio lleva desde el 13 de octubre, que se conecta desde su país, desde Costa Rica. Nos descubrió y es un murcianico más. ...gracias Sergio, muchas gracias... ...por tu apoyo, todos los corazoncitos que se ven... ...luego la gente también lo agradece mucho... ...aquí esta noche con los viaquingos... ...192 noches seguidas... ...192, cada vez la pasarela más avanzada... Buenas noches, Mariana. Buenas noches. Nuestra murcianica del otro lado... ...del río, del norte. Bueno, y lo de Cifuentes, ¿qué? Pues ya ves. Aquí en la Universidad de Murcia también ocurren cositas... ...que para qué contar. Si es que... Sí, sí, eso cantan, sí Resist Resistimos Mariana, así es ...192 noches Murcia, eh... ...192 noches... ...192 noches seguidas... ...venga... ...pide más... ...no se seguro... ...ya se va yendo la gente... ...cuando venga el catalán le hacemos paparajote... A ver, Mariana, si lo hace un poquito antes, yo me como alguno también, ¿eh? Pero por supuesto. Pero por supuesto que cuando venga la gente, ya he hecho yo paparajotes, ¿eh? Estando en Barcelona, hacía paparajotes con hojas de limonero murciano, que me llevaba para allá. Y gachas migas también. Aquí tenemos a la viaquinga, dándolo todo. Este. ...nuestro viaquingo dándolo todo... ...vamos Loli... ...no queremos muro en Murcia... ...no queremos muro... ...con los viaquingos, 192 noches... 7 de abril también se van a romper muros. Esos muros que construyen los corruptos entre la gente de Cataluña y Murcia. Ese muro se va a caer porque la gente en Murcia va a descubrir que lo que le cuentan de Cataluña está muy intoxicado y lo van a descubrir. Vamos. Ahí estamos. Y bueno, mira. Acaban los viaquingos y la policía ya hace gesto de que también se van ahí. ¿Qué? ¿Eh? Bajémonos a la cama. ¿Qué tenemos que dormir? ¿Eh? No, ya, ya, ya. ¿Se le ha quitado la cama? Claro que sí. ¿Qué tenemos que dormir? Aquí tenemos nuestras primas. <risa> las primas famosas. Las primas famosas. Las primas. Las primas. Madíjoses. José. Y aquí nuestra amiga Charo, eh, que... Eh, claro. que los Charo, aquí no falla, Charo. No fallo, yo no fallo. ¿Eh? A las manifestaciones y a todos. A todos, todos los días, eh. Es tremendo, 192 días. Nos está viendo ahora mismo muchísima gente. El vídeo de ayer, esta tarde ya iba por 35.000 visualizaciones. Es una barbaridad, eh. Y hay mucha gente que está aquí, mucha gente de fuera y que quiere escuchar en primera persona cómo os condiciona esto la vida, que estáis aquí luchando tantos días, ¿no? ¿Cómo os condiciona que aquí pongan un muro en vuestro barrio? Hombre, pues nos condiciona, es la única salida que tenemos, pues ahora subir escalones para arriba, escalones para abajo, con niños, con, con, con compra, con lo que sea... Y vamos, es una ratonera, esto es una ratonera, porque no podemos salir por ninguna parte más, no hay sitio por donde podamos salir, es el único sitio, y bueno, fatal, fatal, pero bueno, es lo que hay, porque este gobierno lo quiere así, y nada, no, no, no tienen freno, no tienen freno, nos van a dividir con todo el resto de Murcia y no les da pudor ninguno, nada, no les da, les da igual. Aquí estamos aislados porque además va a perjudicar para todo, para todo. Aquí, ¿quién va a venir aquí? Nadie, nadie. Creo que soy de San Andrés, del otro lado del río, por aquí. Que no he venido prácticamente nunca. ¿Cómo voy a venir si hay un muro? No y ahora es que todo, toda la gente de aquí trabajamos y entonces todos los días tenemos que pasar al otro lado de. ...de la vía... ...¿cómo vamos a pasar?... ...subiendo escalones para arriba... ...y escalones para abajo... ...pero vamos... ...me parece un disparate total... ...y yo no sé esto lo que durará... ...porque dicen que... ...que será un tiempo... ...pero qué va... ...de tiempo nada... ...habla tú también... Guapa? ...en Valladolid llevan ya... ...más de 10 más de años... ...y en Granada... ...más de... ...mil días... Van, ...van ya camino de los tres años... ...puesto el muro... ...puesto el muro... ...en Valladolid dijeron que... ...iban a... Primero superficie y luego soterrar y después que no había dinero, en Valladolid pusieron una pasarela y como era insegura la tuvieron que quitar después de las protestas de los vecinos. ¿Y entonces que otra vez a los antiguos, como pasaban antiguamente? Y lo quitaron. ¿Pasa subterráneo? ¿Otra vez pasa el subterráneo? Madre mía, qué desastre. Es un desastre. Es un desastre porque quien venga por la noche y eso es un peligro. Digo en En Barcelona. ...en invierno, a partir de las 5 de noche... ...claro... Que no estamos hablando claro. de las dos, las tres de la noche... ...no, no, si no hablo de madrugada... ...hablo a, a media tarde en adelante... ...a ver cómo pasa... ...eso es un peligro... ...a ver quién se atreve, porque yo no sé... Y, y, ...si no tienes coche, ya no te puedes mover de aquí... luego, por ejemplo... ...si vas con la compra, no es lo mismo cruzar una calle... ...que hacer el zigzag este de la pasarela... Niños, yo he visto esta mañana, gente con carritos, con los bebés, ¿cómo van a subir esos carritos? Por los escalones. Y ni, ni cómo los van a bajar, de ninguna forma. Tienes que ayudarle. Un día vale, pero todos los días no pueden estar así. Los niños al colegio a ver qué hacemos. Hay un instituto al otro lado. Hay un instituto al otro lado, que a ver cómo van a pasar. Y luego la, la, la gente que va en silla de ruedas, ya esos ya están... ...vamos, condenados, condenados Condenado de por vida... ...a no ir a lo, al centro de la ciudad. También me comentaban personas que van al médico, al hospital... ...y a veces van en taxi, perso claro. personas mayores por ejemplo... Claro. ...y entonces claro, ahora mismo, pues piden el taxi... ...pueden ir al otro lado para que no tenga que esperar el paso a nivel... ...y les llevan al hospital, pero claro... ...luego tendrán que dar un, un buen rodeo el, el taxista... Y eso será dinero, las pensiones bajas y en cambio luego tendrán que pagar un dineral para que el taxista dé el rodeo. Claro, y cuando te va, vas al, al centro de salud, quieres ir al centro de salud a pedirte una cita? ¿O vas porque te encuentras mal y no tienes coche y tienes que ir a ver cómo te subes? ¿Enferma con la gripe o con lo que tengas? Esas escaleras y las bajas. Que me lo cuenten, que me lo cuenten los... El alcalde y todas las autoridades de aquí, que no hacen no nos hacen caso, pero para nada. No quieren saber nada de nosotros. Están haciendo un gueto de este barrio, totalmente. Allí lo que cuentan es que la pasarela, que es algo muy bonito, muy cómodo, que os enlaza un lado con el otro... ...que además que es mucho mejor... ...porque no hace falta... ...esperar que se levanten las barreras... ...todo eso es lo que cuenta ...al otro lado... La eh, ...los políticos, a la gente... ...claro, eso será lo que cuentan ellos... ...pero no para nosotros... ...para nosotros es una incomodidad tremenda... ...es una incomodidad tremenda... ...y la gente mayor... ...cómo sube esas escaleras y las baja... ...que me lo cuenten... ...dijeron que iban a poner ascensores... ...ascensores no van a poner... ...no van a poner ningún ascensor... ...porque no hay hueco y eso es mentira... Bueno, ¿y, si, ...y si pusieran... Hacer... De la forma, aunque pusieran, eso es un... una ratonera... ...y a ver quién se va a subir en el ascensor... ...o sea que es un desastre total... ...una que... persona dependiente no puede subir en un ascensor sola, por ejemplo... ...no, ni, ni yo me atrevo tampoco a subir en el ascensor... ...con gente que no conozco... ...luego aparte los ascensores públicos... ...pues lo que pasa siempre, estarán averiados, estarán sucios... ...no te puedes subir en ellos, que imposible... Esto es, ...esto es una vergüenza, esto no es una... ...esto es un muro de la vergüenza, es lo que es... ...el nos muro es, de la vergüenza. Está, nos está hablando Charo, con claridad... ...una vecina, que viene aquí todos los días... ...todos los días, 192 días, Charo, 192... ...que se dice pronto, ¿eh? Aquí estamos pasando frío, frío, calor, lluvia... Aquí de pie todos los días, ya no nos dejan circular por Murcia tampoco, ya sí que nos, nos han retirado aquí totalmente para que no nos comuniquemos con nadie. Nada, un desastre, un desastre que nadie, que no, no, no nos apoya. De todas formas, que en Murcia es muy poco solidaria. ¿no? Un tercio pagado, que lo sepáis todos. Un tercio pagado. Venga, hijo, tómate bueno, un tercio. No, es que como o sea, full sabe que yo no tomo alcohol, entonces es, es, está apagado el tercio, claro, está apagado. Se, se lo tomará otro. <ríe> se, lo tomará otro <ríe> se lo tomará otro. Bueno, pero o sea, pero que, que me invitan algo, seguro. Voy a tomar un respiro, un respiro. Un... Viene el Vengo aquí y mirar la pasarela esta, me quita el aire. Es <ríe> indignante. Esto es penoso, es penoso. Esto, esto, es, es penoso porque, además, luego no la quitarán. Aquí la tendremos para toda la vida. Esto no lo quitan, porque lo que ponen no lo quitan. Luego los que vienen detrás no hay dinero y no hay dinero, y si no hay dinero para nada, después de hacer la obra esta faraónica, a ver quién la quita, a ver quién tiene valor a quitarla. El gobierno que llegue es igual, tenemos la... Pasa norma. por aquí, Isa, por aquí. No, venga. estás marea mareada. Anda. No puedo, eh. no puedo. Si me, yo, ma me mareo igual. con mirarla, no puedo. Yo me pasa igual, cuando miro la veo la vista, porque es que... Es que es marea, indignante. es indignante tan alta, pero no piense... ir, la gente, ¿tú crees que la gente mayor que vive aquí, que es infinidad de gente mayor, ¿cómo va a pasar esa pasarela tan alta? Si nada más que de verla ya te da vértigo y te da miedo y te, y te da... Tres pisos, decía sí, sí, el otro día. Sí, sí. Por Dios, eh, de verdad, es que no lo sé, porque estoy tan mal, estoy mal y no no lo sé, no lo sé. Ya nada más que de mirarla, le, me, estoy mira me mareo, me mareo, porque da, como da, no la quiero... Da vértigo, ¿eh? Da vértigo, mirarla, te, te pasa a ti, y, si me pasa a mí... Y, no, no, así da, que, da vértigo. Así que, que no la gente pasamos por aquí y no la miramos. Es que no podemos mirar. Porque es, es que nos pone muchísimo peor de bueno, lo que Hay estamos. incluso quien la mira y, y, y no la ve. Mira. Y, y, sí. el, el otro día, fue antes de ayer, me quedé esperando para que, que una persona me dijo que, que venía a recogerme. A mi hermano y a mí para ir a casa. Después de estas transmisiones. Y pasaron una pareja de adolescentes. Agarradicos de la mano. Muy monos. Y el chico le dice a ella, le, le dijo, dice, ¿tú te imaginas a Murcia partida en dos? Y ella le balanceaba así la, la, la manita y le dice, anda, anda, no filosofes. Y el chico, no, no. Y entonces yo que estaba ahí con Jesús y le dije, digo, que es verdad, ¿eh? que esto es verdad. Y el chico, lo ve, lo ve, como dice la gente, o sea, pasa, pasamos por debajo de la pasarela. No la vemos, no la vemos. Y no creemos que Murcia va a ser partida. Eso está pasando en Murcia, ¿eh? Ya lo sé. ¿Tú te imaginas cuando salgan los del instituto, ya, ya. 300 niños a la, la vez. vez, subiendo por ahí? ¡Qué locura! ¡Qué cola! 300, pues el instituto será pequeño. Aquí iba yo, no, íbamos no, voy dos, 300, dos mil y pico. Por decir algo, por decir algo. imagínate, salir y, salir y en el... encontrarte con encontrarte la escaleras, por... súbela, cargada de mochila. Porque el instituto. No estamos hablando de un instituto que esté tres calles más allá. Es que el instituto es pared con pared. El muro da a un lado a la vía y al otro lado al instituto. Las escaleras bueno, llegan prácticamente a la puerta. El instituto, bueno, es gente, suelen ser niños mayores, más mayores, pero el colegio, que hay niños pequeños. Y el colegio que hay niños pequeños. Cargados con, la con la las mochilas. Con las mochilas y con de su ruedas, padre, de su subirla. madre, que venga a recogerlos. Tienen que subir eso, tienen que pensar, bueno, vamos a ver qué tiempo tardamos y subir escalón por escalón y niños pequeños. Y, bueno, y que muchas veces también, me lo comentó una vez un vecino, Pedro, que, eh, y, y esto fue de los primeros días, me comentó que su hija cruza la vía, le deja al nieto, se va a trabajar. Eh, pues desayuna, prepara la mochila y eso, y entonces cruza la vía y deja al nieto en el colegio. Cruza la vía y se va para su casa. Cruza la vía y recoge al nieto. Cruza la vía y se va para su casa. Y así, varias veces al día. Sí. Si esa persona no tiene movilidad para subir, ¿cómo lo hace? ¿Cogiendo un coche y dando una vuelta de tres kilómetros? Con la consecuencia del tráfico y de, la... y, y de todo. Y de todo. De, de vamos que mañana simió. estaremos otra vez aquí en las vías, o sea, como todos tan, los días. En las vías, en las vías, todos los todos días, los días en, las en las vías. O sea hay que, estar hay que estar enredados en las vías y enviados en las redes. Esto hay que compartirlo. ¿Sí? Más de lo que compartimos Yo todos. sé que, pues todos es que ahora nos vamos a casa ah, y que el ahora móvil, me ahora, el móvil y... ahora me acuesto en la cama y la cama. Ah, Entonces, esto está, es vivir no, para no, las vías. No otra cosa. pero sí, es vivir para las vías. Pero no puede ser esta obsesión manía, que se lo ha metido ya con las vías, porque yo estoy con la vías. Bueno, chicos, ¿sí, esto... Yo digo una cosa, ¿eh? Cuando se acabe... Porque esto lo van a soterrar sí o sí de una manera u otra. Sí, claro. Supuesto, esto supuesto aquí no van a soterrar, ¿eh? nos van a llamar de todos los países, sí, todos. Eh, Que vengan los de las vías o sea, que tenemos que una no, protesta. Que, que sí? Venga y, que sí eh, ¿no? Vamos a ir a todas partes. A todos sitios. La tú. A todos sitios. Nos, a todos nos van a invitar a todos sitios. Si somos ya importantísimos por todo afuera de, de, de, de Murcia y de España. Días, eh. 192 días. Son muchos días. Están abriendo venga, ya. Venga, me avisan, que vaya para allá. Bueno, Cecilio. Vamos, a ver. Venga, Isa. Hasta luego. Sin sin Isa. A ver, nos llama ¿Qué pasa? No, no, no, me llama aquí una vecina Y que... no. Es porque la policía ya parece que se irá Que se va marchando Y han venido muchos vecinos o sea, A este lado y una vecina me ha dicho Ve para allá a ver qué pasa Pero no pasa cosa alguna Pasa que se va la policía pasa, o se va la policía. Y pasa, que aquí tenemos esta escalera, fíjate, es que da, en serio, yo, si el encuadre no es bueno, me, me disculpáis, pero es que me cuesta mirar, ¿eh? Me cuesta mirar, es que duele, es que duele. Para que os hagáis una idea, me duele lo mismo que, que Barcelona, ¿vale? O sea, de Barcelona me cuesta incluso informarme porque me duele, me duele. Y me, ...y me cuesta ver... Eh, información, escuchar... ...acerca de lo todo lo que acontece en Barcelona... ...porque a, a toda la represión, a todo... ...hay que unir... ...que las realidades no están siendo contadas... ...que las realidades... ...las realidades no están siendo contadas... ...allí están convirtiendo la ciudad... ...de Barcelona... ...en un parque de atracciones turístico... ...la gente... La están echando de los barrios porque se están encareciendo los alquileres. Evidentemente, con tanto piso turístico, hotel, al final lo que sucede es que las tiendas pues, se convierten en tiendas para turistas y vas a comprar una botella de agua y te vale la botella de agua dos euros. Y los vecinos las vecinas de toda la vida pues no se pueden permitir vivir en medio del turismo. ...y se están yendo hacia la periferia... Se, ...lo están echando... ...lo están echando... O esa es una de las tantísimas realidades... ...que hay en Barcelona... ...y que no se cuenta... ...y aquí, pues mirad... Tan, ...también sucede en Madrid, eh... ...la gente se, se va para Valdebebas, para Seseña, ...de acuerdo, o sea, sucede... ...aquí en Murcia también, la gente se está yendo... ...hacia las pedanías... ...fijaos, qué vergüenza... Fijaos, ¿eh? Construida encima de una acequia Encima de una acequia Abajo está hueco ¿eh? Fijaos, qué vergüenza Vergüenza de escaleras ¿Sí? No. Vergüenza, ¿eh? Vergüenza Esta es la única salida de esta cárcel en la que están convirtiendo estos barrios. Es encerrar a cientos... Ricardo, venga, fin de más, hasta mañana. Esta es la única salida que tendrá la gente. ¿Eh? Fijaos qué vergüenza. Sí, sí, ahí os la dejo para que hagáis fotos. La foto de la vergüenza. más hijo de hierros. Vamos por arriba. Fijaos. Hasta mañana, Maricarme. Sin tema. Esto es la vergüenza. Esto lo venden en Murcia, en otro lado, los políticos, los corruptos, ¿eh? Los honestos dicen que esto es una vergüenza. Pero los corruptos dicen que esto es mejor que cruzar la calle 12 pasos. Fis de malo, lu. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias porque Murcia, en Murcia necesiten ...mol subor. Mol subor. Fijaos, ¿eh? Y si vamos para arriba, ¿qué? La monstruosidad. La monstruosidad. Este monstruo de metal construido sobre una acequia. Esto es matar en diferido, ¿eh? Esto es matar en diferido. Porque esto es crear la escena de un crimen en la que luego esto es crear la escena de un crimen en la que luego quien, quien muera no tendrá el ADN de su criminal. Eh, Podéis pues fijaos eh, en la altura que, to que toma esto. Que estemos en esta perspectiva. Allí hay edificios que tendrán que son tres alturas. No paramos Loli, hay que mostrar la realidad. Antes estábamos mostrando la realidad de la gente que estabais ahí. Y ahora aprovechamos para mostrar toda esta.. Toda esta armatoste, toda esta basura ¿cuándo? metálica. ¿cuándo? sensación por dentro tremenda y una amiga dijo, yo dije una palabra normal y, y vulgar, y ella dijo es como una agresión a, a, a nosotros como una agresión al interior y a los ojos y se me quedó grabado eso y es verdad nos dio como un bajón por dentro tremendo es tremendo es que da miedo de verlo, parece de las películas de, de, de los japoneses o de los chinos o la muestro desde arriba para que hagáis fo fotografías, ¿eh? quien quiera por supuesto Venga. Es que, es que por Dios, para subir por ahí, madre mía, si es que.. Eh, uf, si es que no hay palabras para describir esto. No hay palabras. Madre mía. Parece que van a poner una fábrica de, de, de, de armamento Esto, esto, esto es, esto es un cepo. Uf. Esto es un cepo en el que luego caerán vecinos y vecinas una tras otra. Sí, sí, sí, sí. Madre mía, que es que da miedo de verlo. A, destajo, pero mal hecho, a, y mal hecho. a ver si. Ya aviso de que mañana. Es que esto cansa, ¿eh? Ya. Ya, sujeta un momento el paritropo que esté arriba. Ya, claro, ¿Eh? claro. Cansa, llego reventadísimo claro. a casa, ¿eh? Claro. Llego a casa reventadísimo. Miguel se queda aquí y retransmite por las mañanas. El muchacho joven. Eh, sí. El otro crío. Sí. No, ese es Dani. Eh, Miguel está aquí también en la acampada ah. mucho y retransmite ah. y esta mañana estaba retransmitiendo en el pleno del ayuntamiento y estaba retransmitiendo también las obras que estaban haciendo del muro se le acercó un, una persona de seguridad de, de la obra y le dijo que no grabara que no grabara y decía, así, yo no estoy grabando las caras, estoy grabando la obra Exacto. y entonces se, se fue a la policía y le dice, dice sí, pues se lo voy a decir a la policía. Y se fue a la policía y le dijo, "Mira, que aquí hay un chico que no se quiere identificar." Madre mía. Y le dice él, dice, a mí tú no me has preguntado <risa> quién hombre, soy." Exactamente. Y dice, "Bueno, ¿y quién era?" Y dice, "Es que a ti no te lo voy a decir. Se lo <risa> digo bien, a la policía." Muy bien, muy no, no, Miguel bien. se enfrentó muy bien, muy, muy bien, bien, bien, con mucha dignidad, y con, con patrón mucha patrón dignidad y educación, por sí, supuesto. Sí, sí, sí, sí. Y al final la policía no vino. Se ve que claro. algo le diría, le diría pues está haciendo algo que no es punible. Anda. Exactamente. Hizo ridículo. Sí, ahora viene. Ahora viene a, a por mí y descansamos. Y gracias. Que, ¿Sí? que tú ya, ya tienes mm, tus punticos, esos ya. Mm, sí. Tú ya vives tranquilo que esos puntos ya los tenéis vosotros porque tu hermano también tiene un aguante Muy, que mordía. Pues ¿eh? <risa> <risa> tu hermano es un encanto, me haces una gracia. Y es que, es que la bondad que se te ve y el cariño que se te ve, Cecilio, es que, es que eres maravilloso. Tú ya puedes relajarte en la vida que los puntos ya los tienes ganados. Sí, Adiós, hermoso. <risa> Venga, pues ahora hay que canjearlo. Venga, hasta mañana. Esta mañana, Loli. Ah, y los puntos, dice. punto Los puntos de, de sutura. Que nos están dando aquí con, con este muro. Los puntos de sutura. Bueno, vamos a despedirnos aquí. Vamos a ver. Vamos a despedirnos. Quique. Ya la gente ha marchado Ya se ha marchado todo el mundo Y tú siempre el último aquí Sí, yo me, me quedo aquí Vamos a hablar Vamos a acabar Aquí Comentando Vamos a ver Bueno ¿Cómo va? Sí, vamos a hacer aquí un pequeño monólogo final ¿Eh? Quique. Bueno, vamos a dar un, po un poquito la cara, un poquito nada más, ¿eh? que aquí sentimos vergüenza un poquito, ¿eh? pero bueno, ya sabe la gente que nos tenemos que quitar un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Sí, pero no todas, ¿eh? si nos quitamos todas nos convertimos en políticos de éxito. Sí, sí, sí, no, hay, que... Suplantamos. sí, sí. hay que quitarnos un, un poquito solamente, ¿eh? un poquito de vergüenza. ¿Cómo va el tema de, la, de, la, de las multas? Pues el tema de las multas hay una, una serie de personas que están ya cansadas de esta ofensiva de represión y viendo la pasividad, por decirlo de alguna manera, de personas que tendrían que dar ejemplo y no la dan, pues han decidido eh, hacer una convocatoria para que todo aquel que tenga alguna idea, alguna propuesta, alguna sugerencia que presentar, lo haga para ver de qué forma se puede, se puede hacer frente a todo este despropósito de multas falsas, de, de detenciones, de presión sobre las personas, de criminalización de la protesta. Y, y que cualquiera que tenga pues eso, alguna, alguna idea, pues bienvenida será. Esta, esta reunión. Esta reunión se va a hacer el próximo, el próximo martes 27. Eh, a las 8 de la tarde eh, la dirección es Calle Arquitecto Emilio Piñero, número 1, primero A. Es el, es el local donde, donde se suele reunir la plataforma de afectados por la hipoteca de Murcia. ¿Cuál es? ¿El, el lugar? Sí, el lugar es Calle Arquitecto Emilio Piñero, número 1, primero A. Está muy cerca de la Plaza de Juan 23. Es el, el, el, el local que usa la, la plataforma de afectados por la hipoteca para para sus reuniones y bueno pues eso va a ser un foro abierto para que cualquier persona que tenga algo que decir al respecto de cualquier persona que esté cansada de poner la otra mejilla pues hable libremente y exponga lo que tenga que hacer y ahí pues se aúnen esfuerzos y se coordine un poco se coordine un poco la, la lucha ha dicho multas falsas multa falsa porque lo, los hechos que se están que se están planteando son totalmente falsos Se está, está aprovechando el margen que da la ley mordaza de presunción de veracidad de las declaraciones de agentes de la policía para meter en las multas cualquier cualquier hecho por, por, por disparatado que por disparatado que sea como puede ser por ejemplo una actitud desafiante a la hora de, de comer pipas Eso ya se está convirtiendo en un paradigma de España, ¿eh? es decir, que haya una zona de España en la que se sancionen a la gente, se le multe y la multa ponga que se estaba comiendo pipa de manera desafiante. Pues eso, eso estará ocurriendo hasta que nosotros no digamos basta. Mientras que sigamos tolerándolo, pues seremos copartícipes pasivos, pero seremos copartícipes de ellos. ¿Cómo se puede decir basta? Díselo a la gente que nos está viendo de Murcia... ¿Cómo podemos decir basta? Pues igual, igual que dices basta, ante cualquier agresión, ante cualquier cosa que veas que te parece mal, ante cualquier cosa que aunque no te pase a ti le esté pasando al vecino, pues siempre hay alguien que se le ocurra alguna cosa. Hay muchos recursos legales, están los medios de comunicación. Cualquier, cualquier idea puede ser buena. ¿Denunciarlo de alguna manera? Eh pero no callarse, ¿no? Te refieres a que uno no se calle y Hay que, que reaccionar de alguna manera, porque si no reaccionan le está dando más alas a que continúen con este con este proceso. Te refieres que, que pueda haber personas que se, que cuando reciben la multa en casa que les muestra que si lo pagan eh, pronto pues deben pagar solamente la mitad y, y entonces que se sientan atemorizadas y paguen sin ni siquiera comprobar si la multa realmente eh, puede ser si que tiene, se la Si tiene evitar. algún fundamento. Pues sí, el problema es que actúa, actúa antes el miedo que, que la razón en este caso. Y, y antes de pararte a mirar por qué te están denunciando, pues te apresuras a aprovecharte de esa bonificación del 50% y asumes todos los hechos que, que aparecen en la denuncia por falsos que sean. O sea que tú le animas a la gente que mmm, no se dejen llevar por el temor en primera instancia que no pague, que se informe y que digan basta. Pues primero que, como te he dicho, que se informen, que pregunten, que hay gente trabajando en este sentido y que no se, que no se queden, que no se queden quietos, que no se queden quietos porque le estás dando, le estás dando alas a, a toda esta gente y a, y a esta esta forma que tienen de proceder. Quique es abogado, está no, no, no, no, no soy abogado. No, no soy abogado no, pues. Estudié derecho pero no soy abogado. Mira, mira, Quique, así es Quique, y así somos también mucha gente también en Murcia, ¿no? todas, ¿eh? Alguna... ¿eh? Se podría puede, puede haber marcado un Cifuentes ¿eh? y decir que era vos que es abogado, pero dice que estudió Derecho, pero no, eh, no se ha acabado de... Pero sí que estás haciendo aquí una labor muy importante de empoderamiento jurídico, ¿no? Porque sí. de alguna manera también las personas necesitamos últimamente ya saber de todo saber de, de todo, saber de tenemos que ser químicos para que no nos venda la moto con alimentos, tenemos que ser eh, abogados... Por lo menos, aunque no sepa de todo, Co pero por lo menos saber a quién tienes que preguntarle, por lo menos. Reaccionar, si al final es cuestión de reaccionar. O sea, eh, eh, tú no puedes pedirle a una persona que tenga un saber enciclopédico, pero lo que sí hay que pedirle es que sean conscientes y responsables y actúen. Por sí mismos y por los que vienen por detrás. Porque eso que les pasa a ellos luego les va a pasar a otras personas. Entonces es una, una actitud, no está racionando por ti mismo, estás racionando por el conjunto de la sociedad. Es una responsabilidad no individual, sino social. Social. Hoy por ti y mañana por mí. O Hoy por todos y mañana también. También por todos. Me gusta esa forma de verlo. Sí, porque la empatía consiste en eso, ¿no? En hacer algo que a lo mejor a veces ni harías por ti mismo mm. o para ti mismo y en cambio si lo haces para otra persona. Entonces, yo creo que ahí hay, hay que ser inclusivo e incluirnos a todas las personas, todas. Porque también hay personas que, que dicen, a mí me gusta mucho ayudar a los demás. Y, y a ti, ¿qué? ¿No? Basta con decir ayudar, no hace falta no. decir ayudar a los demás. no Hay que ayudarnos todos, todas las personas e incluirnos a todas. Y nos iría un, un poquitín mejor a todos también. Sí. Bueno, Quique, pues con Quique nos vamos a, a despedir, ¿eh? Que está aquí también. También es un vías también está hecho un vías <risa> el tío. ¿eh? Está aquí cuando a veces no quedan policías visibles. ¿eh? Vete a dónde están, están siempre ahí, siempre ahí. Y está aquí Quique. Está aquí, ¿eh? El gran ojo que todo lo veis. Sí, sí. Pero nosotros también vemos muchas otras cosas. Claro, vemos la realidad. Nosotros vemos la realidad. Bueno, Vigue, pues con él nos despedimos. 192 noches. Murcia. Murcia no se parte. Comparte. Murcia no se parte. Comparte. Fin de ma. A tuto. Una abrazada. Hasta mañana.